Mi nombre es Ariel Medina y llevo ocho meses trabajando con Amelia. Lo más interesante es la diversidad que hay entre los estudiantes, varias culturas, varias tradiciones y uno aprendiendo poco a poco. Realmente en el entorno... O sea en el ámbito de la cocina aprendes un poco más un poco más de la cultura de cada uno de los países y el género alimentario que es una diversidad enorme que hay la mayoría de las cosas buenas es que hay un buen ambiente este compañerismo entre todos que viven en la vila y sobre todo este la gran hermandad que siempre tiene que permanecer realmente que sí me ha gustado porque también es una experiencia en, bueno, que es una vez en la vida, como es la universidad, solo se ve una vez. El blood de Estrella, bueno, el intercote. El intercote. La tenona y buenísimo. Yo Viva la vida.